Detente tiempo, quiero observar mi camino. Siempre que platico, se me acaba el tiempo en un suspiro. Mira el ritmo. Caprichoso quiere estar conmigo, pero insisto que yo solo quiero dar un grito, despejarme del maltrato un rato y recobrar cordura. Tengo apuro de la droga pura que está en mi cabeza oscura. Como la noche, mi capricho es un reproche, no es un coche. Solo quiero hacer del rap derroche sin entrometidos, sin que nadie me hable. Ser autosuficiente, no depender del aire, no pido mucho. Solo por un minuto lucho. El trabajo de una semana se transforma en tres minutos. El la recompensa del escritor que logró cambiar el punto Y puso la coma para alimentar a los suyos Entre comillas, por pues lo que ofrezco son textos Con la panza vacía y el corazón contento Nada más importa en este preciso instante Me divierto como un niño jugando con mis frases Este es el momento donde se regresa el tiempo Mira mamá, qué bonitas me salieron Oh tanto las ojeras hacen grandes por estarte recordando estoy tan arrepentido de muchas acciones y sé que las disculpas no reparan corazones sé que el aire no se lleva las palabras y esas son las más malditas porque nunca sanan cuando la noche cae mi sueño se levanta deseando que a mi papá se le quiten las canas mi almohada empapada con saliva y lágrimas de depresiones oraciones confesiones y algo más mi fiel consejera si ella pudiera hablar dijera lo que por pena no externa mi boca de forma sincera le se explicaría al final de el laberinto, de mi cabeza revuelta entre sentimientos y ritmos, pero no es silenciosa y callada como ninguna con ella sé que soy rico aún sin tener fortuna, afortunado el incapacitado mentalmente, no le dolerá lo que sufrimos tristemente, el abandono y el rechazo solo viven en su mundo, y yo soy el demasiado acuerdo aunque le suene absurdo, nunca dudo de los míos, por eso estoy aquí, condenado en la cárcel del olvido a sufrir, algún día van a faltar o faltaré yo pero jamás serán traicionados, lo juro cabrón, en dónde está el amor se lo Llevo la botella encadenado con mi corazón Con rumbo a las estrellas, con destino A nunca vuelvas, yo no quise esta vida Simplemente estaba hecha Simplemente estaba hecha Simplemente estaba hecha Simplemente estaba hecha, simplemente estaba hecha.